Para la extracción del paquete gastrointestinal tenemos que localizar dos referencias principales con las salvedades que haremos a continuación según la especie de la que se trate. La primera es localizar la porción distal del esófago, o sea, el cardias, que habrá que ligar, como veremos más tarde, con, mediante una doble ligadura, y el recto. El recto se localiza en la cavidad pelviana. localizado el cardias se practica doble ligadura se deja entre ambas ligaduras aproximadamente un segmento ...de un par de centímetros o tres... ...y ese será el lugar donde posteriormente se cortará... ...para su separación... ...como hemos dicho hay dos referencias principales... ...cualquiera que sea la especie sobre la que estemos trabajando... ...por un lado el cardias... ...y por otro el recto... ...efectuada la primera ligadura doble... ...en el cardias... ...hacemos lo mismo en la porción rectal... ...que previamente hemos... ...aislado e identificado. En los rumiantes se aconseja... ...una... ...tercera ligadura... ...esa tercera ligadura... ...en los rumiantes... ...se practica... ...en el píloro... ...con las mismas características que las anteriores... ...doble ligadura... ...dejando entre ambas un espacio... ...para que se pueda cortar... ...y separar. Estamos hablando de una extracción... ...del aparato digestivo... ...en dos tiempos. Vamos a cortar... ...entre ambas ligaduras... ...practicadas en el cardias. A continuación... ...cortamos... ...entre las ligaduras... ...practicadas en el píloro. Y finalmente, la ligadura rectal. De esta manera vamos a proceder, insisto, a una extracción en dos tiempos.